la profecía, porque una profecía, donde no todos los días se te ocurre una profecía, una profecía, la profecía, la profecía, de este, año. este año entramos en el 2022, el año de los tres patitos, tan tan tan tan tan, el año de los tres patitos. ...y los egipcios creían, y yo también creo... ...que los patitos dan suerte... ...que te la pique un pato da suerte... ...que te la pique un pato da suerte... ...el pato da suerte, los patos son graciosos... ...si te la pica un pato te hace gracia... ...porque no te hace daño... ...porque los patos dan suerte... ...entramos en el año 2022... ...el año de los tres patitos... ...el año de la suerte... ...el año de jugar... El año de jugar, el año de ponerse suena bien, suena a jugar, ya basta de trabajar, ya basta de asustarse, hay que ponerse a jugar. En el año 2022, el año de los tres patitos, entramos en el año de la suerte y no solo eso, no solo eso, mucho más, porque entramos en una nueva era, una nueva era. La era de los patitos, del 2022 al 2222, entramos en la era de los patitos. ¡200 años de buena suerte! ¡Vamos a tener 200 años de buena suerte! ¿Estás preparado para 200 años de buena suerte? ¡Preparaos! ¡Preparaos! ¡La era de los patitos ha llegado! ¡200 años de buena suerte!